Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centímetros con los 35 milímetros. En los casi 5 años que llevamos con esta sección, hemos tenido películas de terror, de ciencia ficción, románticas… pero aún no hemos traído una película española. Ya sé que no es un género en sí mismo, pero es curioso que en todo este tiempo no hayamos dado con una película nacional que muestre, de manera relevante, escenas de cerveza. ¿Y cómo se representa la cerveza en el cine español? Vamos a ver algunos ejemplos de películas recientes. En Magical Girl bueno, tenemos un ejemplo de costumbrismo muy natural que nos ha gustado bastante. ¿Y es que te haces con que te cargues a los políticos? Esto va a seguir siendo igual. ¿Aceitunas o patatas ¿Aceitunas? Porque el problema es que en este país es tan corrupto el banquero como tú el... El asesino de los caprichos, es una oportunidad perdida. Ruedas en The Beer Station. Y en vez de que coja una cerveza de un grifo, le pones una con una etiqueta inventada. No Es muy curioso el caso de Litmus, una película que va creando un clímax en torno a la cerveza, para luego entregarse comercialmente a Estrella. Pues no hay alcohol. No, bueno, no, un café, un café, bien. ¿Un café? Sí. ¿Contigo? ¿Quieres un café? ¿Te apetece un café? Sí, una cerveza, si tienes. Cerveza no hay, eh, se nos sale ya. Pues, pues eh, un café está bien. Toma, bueno, cervecitas. Sí, están frías. Eh, sin plástico, ¿eh? ¿eh? Porque se repitan más momentos como este. En Ramona, el patrocinio de la cervecera catalana es evidente desde el inicio de la cinta ocupando sus etiquetas largos primeros planos. Pero esto que me cuentas es dramático. Es dramático, vamos, olvídate del calentamiento global. Deberíamos ir ahora mismo a comprar una merluza. La comedia de Juana Macías, Bajo el mismo techo, es una excusa para colgarnos el product placement de una conocida marca a medio camino entre el industrial y el bien si te va bien, nos echas un cable con la hipoteca, pero si te va mal, te vuelves, ¿eh? Está bien, ya, ya está, también. <risa> Venga, adentro. ¿eh? Nada que ver con Espejo Espejo, una surrealista comedia que nos muestra de manera casual una referencia muy querida del panorama artesano de hace unos años. Barbieri, una marca que fue adquirida por la saga. Soy Paul. ¿Y, ¿Y tú? La Paul. Si os ocurren otras escenas de cine español con cerveza, comentadnoslo. Estas no son ahora, Manuel. Vete a casa y duerme un poco.